Recognize the irregular conjugation of verbs ending in -ar. Two, identify the regular conjugation of the verbs ending in -ar with the personal pronouns nosotros and vosotros. 3. recognize the different endings for each personal pronoun with the verbs ending in -ar. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en UAR. 2. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en WAR con los pronombres personales nosotros y vosotros. 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal de los verbos terminados en WAR. Present tense, irregular verbs ending in war. This group of verbs has an irregular form of conjugation with all personal pronouns except with nosotros and vosotros. In each of these forms of conjugations, the letter u gets a graphic accent plus the correct ending for different personal pronouns. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en WAR. Este grupo de verbos tiene una forma irregular de conjugación con todos los pronombres personales, excepto con nosotros y vosotros. En cada una de estas formas de conjugación, la letra U obtiene el acento gráfico o tilde más la terminación correcta para los pronombres personales. Tenemos como ejemplo el verbo situar. Yo sitúo, tú sitúas, él, ella, usted sitúa. Nosotros, nosotras situamos, vosotros, vosotras situáis, ellos, ellas, ustedes sitúan. Verbs ending in war. 1. Acentuar. 2. Actuar. 3. Continuar. 4. Efectuar. 5. Evaluar. 6. Extenuar. 7. Fluctuar. 8. Graduar. 9. Habituar. 10. Insinuar. 11. Perpetuar. 12. Situar. Veamos el siguiente ejemplo. Verbo descontinuar. Yo descontinúo. Tú descontinúas. Él, ella, usted, descontinúa. Nosotros, nosotras, descontinuamos. Vosotros, vosotras, descontinuáis. Ellos, ellas, ustedes, descontinúan. Ella, descontinúa esa tela de la producción. Evacuar. Yo evacúo, tú evacúas, él, ella, usted evacúa, nosotros, nosotras evacuamos, vosotros, vosotras evacuáis, ellos, ellas, ustedes evacúan. Ellos evacúan la zona lo antes posible. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en Huar Video número 40. El tiempo presente en español.